Hola amigos de América Latina, les habla Víctor Damián Rosu Villarreal, el fundador de la Logia Luciferina Semillas de Luz Universal. En esta oportunidad quiero dirigirme a todos los pactados, a los miembros de la Logia Luciferina Semillas de Luz, a los iluminados, a los pactados, a los iniciados, a los adoradores, a los primeros ministros, que el año que llega, el 2023, sea un año lleno de bendiciones para todos ustedes. Así como lo güey todo el 2022, que fue un año lleno de bendiciones, tanto para ustedes como para este servidor. Y a la vez, quiero invitar a esas personas que siguen pensando que la idea de hacer un pacto con mi señor le sigue dando vueltas en la cabeza y lo sigan pensando. Dejen los miedos a un lado. El miedo no factura. Ténganlo en cuenta. El miedo no factura. Déjenos ser más lado. ¿Acaso en estas festividades no se dieron cuenta ustedes cuando salieron a comprar los presentes, los obsequios para sus hijos? Muchos de ustedes no les alcanzó el dinero, ¿verdad? Y ustedes veían los comercios, los almacenes abarrotados de personas haciendo compras. Y ustedes contando monedas, mirando cómo hacían rendir el dinero para eh, darles un presente a su familia, ¿verdad? Pero ustedes siguen ahí. Pidiéndole a ese Dios mezquino y no los va a llevar a ningún lado porque ese Dios no los escucha. Es el momento de hacer un pacto con mi Señor Lucifer. Que no llegue el 2023 y ustedes lo sigan pensando. Ustedes sigan pensando si hacer un pacto o no. Si hacer un pacto con mi Señor Lucifer o seguir asistiendo a esa iglesia cristiana, evangélica, católica. Bueno, es el momento de hacer el...